Se preguntarán cómo instalé este sitio web WordPress en unos cuantos minutos Bueno, lo hice con contenedores Docker Docker nos sirve para hacer nuestra tarea, para hacer un prototipo o para publicar un servicio en producción Acompáñenme y les voy a explicar qué es Docker y cómo instalarlo en Windows Así, para principiantes Imaginemos un contenedor docker como una caja una caja donde nosotros metemos nuestros elementos en este caso tenemos un servidor y tenemos el intérprete de comandos php8 y puedo tener otra caja con una configuración muy similar pero con php7 como cada uno está en su caja está en un ambiente aislado y no va a haber problemas de compatibilidad puedo tener otra caja con una base de datos puedo tener una caja con mi propia nube de archivos así lo tengo yo con Nextcloud si ustedes quieren que les enseñe cómo hacerlo, pónganlo en los comentarios. Si hay suficientes, les prometo que les hago un video. Y así puedo tener cajas con muchos ambientes que corren de manera aislada. Entonces, ¿qué es Docker? Bueno, para entender Docker hay que entender qué es virtualización. Docker es un tipo de virtualización y aquí hago un paréntesis si queremos saltar directo a cómo instalarlo pues pueden adelantar el video con toda confianza vayan al capítulo de instalación pero mientras me quedo aquí explicando un poco del concepto bueno virtualización es básicamente crear un dispositivo por medio de software por ejemplo puedo crear una computadora una máquina virtual donde todos sus elementos fueron creados puedo crear una tarjeta de red para que se comunique Puedo crear un, un disco duro que probablemente va a ser un archivo almacenado en la computadora hospedera. Puedo crearle un CPU que puede utilizar la misma arquitectura de la computadora hospedera que estoy usando. O incluso yo podría emularlo. Por ejemplo con VirtualBox. Si han usado VirtualBox. Yo puedo crear una máquina virtual que tenga un CPU ARM. El de nuestro celular. Y correr por ejemplo un Android. Eso se puede hacer. Y en una máquina hospedera pues puedo tener muchas máquinas virtuales. Obviamente eso va a depender de las capacidades de mi máquina hospedera para poder gestionar todas estas máquinas virtuales. Entonces esas son máquinas virtuales. Diferenciamos la máquina virtual tradicional, la clásica, de lo que es un contenedor. Bueno, ambas obviamente van a necesitar infraestructura. Infraestructura de la computadora donde estoy ejecutando el sistema, puede ser un servidor, puede ser un clúster, un centro de datos. Esa infraestructura pues va a necesitar un sistema operativo para ser gobernado, para ser ejecutado. Y luego en el caso de las máquinas virtuales, pues vamos a instalar un hipervisor. Ese es el software que se encarga de crear y gestionar las máquinas virtuales. Y así puedo crear una máquina virtual, otra máquina virtual en la máquina virtual, además de darle todos esos recursos virtuales que ya vimos pues vamos a instalar un sistema operativo por ejemplo mi máquina hospedera podría tener un sistema operativo linux y crear una máquina virtual donde yo instalo un sistema operativo windows y ahí pues vamos a tener nuestros binaries and libraries y por supuesto las apps que componen el servicio que vamos a ofrecer en el caso del contenedor vamos a necesitar un software llamado motor o engine y ahí vamos a ejecutar pues un contenedor, otro contenedor ¿notaron la diferencia? exacto, los contenedores no tienen un sistema operativo instalado ahí tenemos los binarios, las bibliotecas tenemos las apps que están componiendo nuestro servicio pero no tienen un sistema operativo ¿cómo es que logramos esto? bueno, en el caso de los contenedores las aplicaciones y todo ese entorno aislado se ejecuta sobre el sistema operativo entonces por supuesto las bibliotecas, los servicios, etcétera que ejecutemos vamos a necesitar que sean compatibles con el sistema operativo si yo tengo un sistema operativo hospedero, linux pues las aplicaciones que voy a correr van a ser para linux si te interesa este tipo de contenido suscríbete al canal o déjanos tu like o comentario eso nos ayuda a seguir creciendo entonces volvamos a Docker. Docker es un tipo de contenedor. Existen otros contenedores. Docker en particular se enfoca a los microservicios. ¿Y qué son microservicios? Ok, tradicionalmente tenemos esas estructuras, arquitecturas monolíticas donde en un solo servidor instalamos todas las bases de datos, todos los sistemas web, etcétera, etcétera. Y ahora la tendencia es a los microservicios. Por lo menos para muchos casos es muy útil entonces por ejemplo volvamos a la metáfora de las cajitas por ejemplo aquí tengo un WordPress bueno que se ejecuta sobre un sistema web un servidor web apache que es esa pluma que vemos ahí y se ejecuta sobre PHP en su versión 7 WordPress va a necesitar una base de datos pero no la voy a poner dentro de esa misma cajita voy a crear otra cajita otro contenedor ya hablamos de contenedores ya vamos entendiendo que es un contenedor otro contenedor va a tener esa base de datos entonces esa es la idea de los microservicios no es tener ese servidor gigante con todos los servicios sino que cada servicio lo ejecutamos de manera aislada e independiente entonces si yo tengo que hacer alguna modificación en ese WordPress en ese contenedor WordPress voy a trabajar solo en eso sin afectar el MySQL que puedo trabajarlo de manera independiente Digamos que voy a instalar un Drupal, pues voy a crear otro contenedor con Drupal. También va a tener un servidor web Apache, que es la pluma que les decía. Pero este va a necesitar otro intérprete PHP, la versión 8. No importa, los microservicios nos permiten eso. Cada uno trabaja de manera independiente, así que el PHP de Drupal no va a afectar el PHP que se está ejecutando dentro del contenedor WordPress. Drupal también va a necesitar una máquina eh, o una base de datos MySQL. Pues yo le creo otro contenedor con MySQL. Aunque sea idéntico al MySQL que está usando WordPress, yo se lo ma manejo o se lo genero de manera independiente. De nuevo, no es ese servidor gigante de bases de datos donde todo está ahí, donde todos los huevos están en la, en la misma canasta. No, aquí lo trabajamos de manera independiente. Esos son los microservicios. Entonces, eso nos permite, bueno, además de dar un mantenimiento más sencillo nos permite también escalabilidad si yo quiero eh, crear redundancia de ese MySQL pues lo voy a trabajar de manera independiente sin afectar los demás servicios esos son los microservicios bueno docker también nos puede manejar redes nosotros simplemente las nombramos las creamos y docker se encarga de manejar números de ips etcétera etcétera entonces aquí creamos un par de redes una para comunicar WordPress con su respectiva base de datos y de manera idéntica el Drupal con su otra base de datos también podemos crear redes para salir a internet y en ese caso los contenedores que salen a internet nosotros les ponemos los puertos por ejemplo ese Drupal probablemente tiene expuesto el puerto 80 y así puede escuchar peticiones que lleguen desde afuera si quisiéramos desde internet acceder a alguno de esos MySQL no podemos por lo menos no de manera directa, porque no están expuestos esos puertos. No hay comunicación directa con el exterior. Solo con esa red que vemos ahí, que se comunican con su respectivo WordPress, con su respectivo grupal. Y luego algo que me gusta mucho en Docker es que tenemos repositorios llamados registros de imágenes. Es decir, ese MySQL no es que yo instalé un servidor, lo configure, le instalé el MySQL, etc. No, yo bajé la imagen de MySQL. Y si saliera una nueva versión de MySQL, pues bajo la nueva imagen y reinicio el contenedor con esta imagen más actualizada. Así trabajan los repositorios. Por supuesto, yo podría crear pues, mi imagen desde cero y así es como se crean, ¿verdad? Pero lo típico es descargar una imagen ya hecha y a, la sumo, a lo sumo modificarla, personalizarla. Es así como se trabaja en Docker. Bien, viene la parte divertida, vamos a instalar Docker y vamos a correr un par de contenedores Docker está diseñado para correr sobre Linux De hecho, si ustedes corren un sistema, un servicio en producción Probablemente lo van a hacer sobre un servidor Linux Pero Windows tiene lo que se llama el subsistema de Windows para Linux Eso está incluido en Windows 10 y Windows 11 Ahí vamos a poder correr aplicaciones de linux, incluyendo los contenedores de docker para ello, primero tenemos que instalar un servicio buscamos características de windows aquí ya me sale y vamos a buscar un servicio que se llama virtual machine platform bien, aquí está le damos a aceptar y esperamos nos va a pedir reiniciar así que esperamos de nuevo a partir de aquí ya podemos instalar lo, lo que nos falta las dependencias que nos falta desde el Microsoft o el Windows Store bien, ya reinició el Windows así que vamos aquí al Microsoft Store ok, aquí buscamos el subsistema de Windows lo más fácil es poner wsl y aquí está el primer resultado vale obtener me pide permisos y aquí vemos que está instalando esperamos un poquito bien ya tenemos el subsistema de Windows para Linux ahora necesitamos instalarle propiamente Linux y para eso vamos a escoger alguna distribución yo voy a escoger Ubuntu las distribuciones de Linux son diferentes Configuraciones que vienen para Linux El núcleo siempre va a ser lo mismo, va a ser Linux Pero hay otras distribuciones como Fedora, por ejemplo Como les digo, yo voy a escoger Ubuntu Porque esta es una distribución bastante popular Y van a encontrar mucha información, muchas soluciones en Internet Sin embargo, ustedes son libres de escoger la que quieran Voy a instalar una versión LTS Que esas son las versiones estables Y aquí veo que la última es la 2204.2 Así que vamos a escogerla le doy clic a la tarjeta y le voy a dar clic en obtener ahora Esperemos Ok, ya tenemos Ubuntu instalado Tenemos el subsistema de Windows instalado para Linux Así que vamos a hacer una pequeña prueba para ver si nos falta nada Voy a darle a abrir Aquí se me abrió Y vemos que está instalando algunas cosas más Ok, me pide una cuenta. Vamos a ponerle más tecnología. Y una contraseña. Vamos a ponerle una muy difícil. 1, 2, 3. Escríbala de nuevo. 1, 2, 3. Me la aceptó. Listo. Aquí ya tenemos Linux. Incluso aquí yo podría usarlo. Perfecto. Ya lo tenemos voy a cerrar este store, ya no lo necesitamos y voy a abrir el navegador web porque ahora sí, propiamente vamos a instalar docker entonces busquemos docker voy a ponerle install windows docker que también hay para otras plataformas y este primer resultado docker.com es el que necesito aquí vienen todas las instrucciones para el subsistema de linux que es lo que estamos haciendo nosotros para el Hyper-V también pero yo ya me la leí, por eso ya instalé las dependencias, así que voy directo a descargar el instalador que necesitamos. Bien, ya se descargó el instalador, así que vamos a ir al directorio, a donde está ese archivo. Y como todo programa de Windows le hacemos, o como todo instalador de Windows le hacemos doble clic. Me va a pedir permisos de ejecución. Y le damos OK. Bien, ya terminó el proceso de instalación así que reiniciamos la computadora y ya podemos pasar a instalar un par de contenedores, como les adelanté. Bien, abrimos Docker Desktop que aquí me quedó un acceso en el escritorio y aquí vemos que ya podemos manejar contenedores, incluso imágenes y volúmenes que ahorita les explico qué es pero a mí me gusta instalar una extensión llamada portainer, voy a buscarla aquí portainer y le va a dar instalar, esa extensión me gusta porque ofrece una interfaz gráfica para poder gestionar nuestros contenedores y como estamos aprendiendo y porque queremos evitar la fatiga, vamos a utilizar ese plugin y no crean yo en mis servidores en producción en muchos, utilizo ese portainer porque la verdad es que me facilita muchas tareas ya se abrió y como lo ven está aquí a la par aquí nos da dos opciones yo puedo conectar un environment que esté en otro servidor pero no aquí no nos vamos a complicar vamos a configurar uno local así que le damos en get start y aquí ya lo tenemos configurado voy a escoger este local y listo si ven voy a extenderlo aquí aquí también puedo manejar contenedores, imágenes, volúmenes con muchísimas más opciones que las que tenemos en propiamente en herramienta que nos da Docker así que este lo voy a hacer más pequeño porque a partir de aquí voy a utilizar únicamente Portainer Vamos a instalar el WordPress que les mostré durante la explicación con su base de datos ¿Dónde consigo ese WordPress? Bueno, yo les hablaba de unos repositorios que las, im las imágenes de contenedores están en repositorios o registros este hub.docker.com es el repositorio típico donde vamos a buscar nuestras imágenes entonces aquí en buscar voy a poner wordpress y veo aquí en el en la primer resultado donde sale incluso una imagen que me dice que es oficial cuando tiene esta etiqueta de oficial es porque está desarrollado directamente por el proyecto que lo creó, pero no necesariamente van a ser los únicos imágenes que vamos a. A buscar hay muchas comunidades o desarrolladores que hacen unas excelentes imágenes que también son muy útiles y bien aquí nos explican cómo instalarlo algunos pormenores etcétera yo ya me leí esa documentación así ah, que vamos directo aquí al portainer en nuestra herramienta docker para instalarlo les decía que los servicios los vamos a tener en contenedores aparte porque son microservicios así que vamos a hacer dos contenedores, uno Wordpress y su base de datos que va a ser en MySQL. También necesitamos una red para conectarlos y necesitamos unos volúmenes persistentes. Los volúmenes persistentes es donde va a estar nuestros datos, nuestra información que no queremos que se eliminen. El contenedor ya vemos que podemos bajar, podemos bajar la imagen de Wordpress, podemos bajar la imagen de MySQL pero, propiamente, el sitio web que vamos a montar y los datos que se van a guardar en la base de datos, si sí los necesitamos en unos volúmenes que no se pierdan. Esos son estos volúmenes que vamos a tener aquí. Entonces, primero vamos a crearlos y ya les voy a decir cómo añadirlos a nuestro contenedor. Entonces, vamos a añadir uno, que simplemente se va a llamar WordPress Data. WordPress Data. Voy a darle a Crear. Y voy a añadir otro que se va a llamar wordpress db data. Y le doy, voy a dar crear. También les decía que vamos a necesitar una red privada con el que se va a comunicar wordpress con MySQL. Entonces le voy a añadir y le voy a poner wordpress-net. Le voy a dar create a network como ven hay un montón de opciones que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo pero por ahora como son nuestros primeros pasos pues no las vamos a ver vamos a ir a lo básico entonces tenemos volúmenes ya tenemos una red que creamos así que ya podemos ir a la parte de contenedores y añadirlo voy a añadir primero el contenedor de la base de datos y le voy a poner un nombre voy a ponerle wordpress DB. ustedes pueden ponerle el nombre que quieran la imagen que ya la vi en la documentación se llama MySQL y tiene una etiqueta que es la 5.7 los desarrolladores ponen etiquetas o crean etiquetas para diferenciar las diferentes versiones de sus imágenes en la documentación de Wordpress nos piden la versión 5.7 de MySQL así que vamos a poner la etiqueta 5.7 tal como lo defini definieron los desarrolladores en este caso, voy a ir aquí a la parte de configuraciones avanzadas porque vamos a añadir algunas cosas. El volumen. Voy a ir aquí a este botón, Map Additional Volume. Y voy a decir que el directorio bar slash lib slash MySQL, que en ese directorio se va a montar el volumen que ya habíamos creado, que es este, WordPress DB. Data. ¿Qué significa eso? Que este volumen Docker lo va a manejar aparte y cuando levanta el contenedor de MySQL lo va a montar dentro de este directorio que es donde va propiamente la base de datos. Si yo elimino ese contenedor no voy a perder mi base de datos porque va a estar en el volumen persistente. Si bajo una nueva imagen más nueva y reinicio el contenedor no voy a perder mis datos porque simplemente voy a volver a montar este volumen. Donde tengo la información importante aparte. Vamos a la parte de la red. Y vamos a seleccionar la red que ya habíamos creado. Para que se comuniquen nuestro contenedor MySQL con el contenedor WordPress propiamente. Y vamos a esta parte en -E NV Environment. Donde podemos añadir variables de entorno. Los desarrolladores crean diferentes variables para poder pasarle parámetros a los contenedores para hacer varias configuraciones automáticas o para escribir diferentes archivos de configuración por nosotros en este caso hay varias variables que vamos a utilizar una se llama mysql-database y aquí vamos a ponerle un valor en este caso cómo queremos que se llame nuestra base de datos yo simplemente le voy a poner wordpress voy a añadir otra variable en torno en este caso es mysql-user ese va a ser el usuario con el que nos vamos a conectar a, a, o vamos a acceder a esa base de datos de nuevo simplemente le voy a poner wordpress ustedes le ponen el nombre que más les guste o que sea más sencillo para ustedes una variable más mysql-password y esa va a ser la contraseña que va a utilizar este usuario para añadir esa base de datos voy a ponerle una muy difícil galleta 1, 2, 3, no hagan eso en casa, esa, esa contraseña es muy simple y es muy fácil de adivinar. Necesitamos una más, eso es lo que nos piden, mysql root password y esa va a ser la contraseña ya de administrador de acceso administrativo a, esta, a este contenedor mysql, en este caso vamos a ponerle clave. Muy difícil. Esa va a ser la contraseña de root. Normalmente no la vamos a utilizar. Lo que nos interesa es. Este usuario con esta contraseña. Para acceder a esta base de datos. Pero si sí es bueno poner una contraseña. Que también vamos a anotar de manera segura. Por ahí. Para poder eventualmente sacar un respaldo. O alguna tarea administrativa. Pero normalmente no la vamos a utilizar. Bien. Eso es lo que necesitamos. Así que le voy a dar. Deploy the container. Ahí vamos a Esperar. Porque va a bajar la imagen que nosotros le indicamos aquí arriba. Que es MySQL con etiqueta 5.7. Y va a aplicar esta configuración y va a levantar el contenedor. Así que esperamos. Bien, ya creó el contenedor. Vemos eh, el nombre de nuevo, WordPressDB, ese fue el que nosotros le pusimos. El estado es running, así que está bien, está corriendo y efectivamente está usando la imagen mysql con etiqueta 5.7 añadamos ahora el contenedor wordpress que va a utilizar esta base de datos así que le voy a añadir y le ponemos un nombre simplemente le voy a poner wordpress la imagen se llama wordpress tal como me lo dice la documentación y en etiqueta voy a usar latest esa etiqueta se usa mucho para indicar la última versión entonces en este caso va a bajar la última versión, la que sea que esté en ese momento, lo va a escoger por nosotros este contenedor se va a acceder desde fuera de la, de la red privada de docker, desde nuestro navegador o incluso desde otra computadora así que voy a exponerle un puerto, en esta parte de Network Ports Configuration voy a darle en este botón de Publish a New Network Port el contenedor escucha por el puerto 80 según la documentación y que es el puerto normal no seguro para que escucha una página web un sitio web y aquí voy a indicar cuál es el puerto que quiero mapear desde la máquina hospedera, en este caso le voy a poner exactamente el mismo puerto 80 pero eventualmente si ya estuviera ocupado o si ustedes quiera, quisieran acceder a ese WordPress desde otro puerto, podrían asignarle perfectamente pues otro puerto, yo voy a poner el mismo vamos a ir a la configuración avanzada de nuevo, vamos a añadir un volumen persistente y el directorio donde se va a montar, según la documentación, de nuevo, es bar www.html Ahí vamos a montar este volumen, que por el momento está vacío, pero el contenedor cuando levante, pues lo va a llenar. Vamos a la red y vamos a usar la misma red pues, que creamos para estos dos contenedores, WordPress y Unnet. Y en las variables de entorno, Vamos a añadir varias variables que ya van a ver para qué son, y de nuevo los estoy viendo en la documentación. Una variable es WordPress DB Host, y aquí le voy a indicar cómo se llama el host donde está la base de datos. Que si bien recuerdan, le hemos puesto WordPress DB. Aquí no ponemos como un número de IP ni nada por el estilo docker maneja de manera automática esas redes así que yo simplemente le pongo el nombre del contenedor y docker va a hacer el resto necesitamos otra variable que es el usuario con el que vamos a acceder a esa base de datos que yo simplemente le había puesto Wordpress si no se me olvida una más Que será una contraseña súper segura. Galleta123. No lo hagan en casa. Y vamos a añadir una última variable de entorno. Que es propiamente el nombre de la base de datos. Que de nuevo le habíamos puesto simplemente Wordpress. Estamos listos. Así que le voy a dar Deploy the Container. Y vamos a esperar. Porque de nuevo tiene que bajar la imagen que le indicamos. Y levantar propiamente el contenedor. ¡Listo! Ya tenemos el contenedor de WordPress que en la buena teoría se está conectando con su base de datos y se si está publicando lo podemos acceder a través del puerto 80 de nuestra computadora hospedera Así que probemos, voy a ir al navegador y en este caso voy a poner localhost porque lo estoy accediendo desde mi misma red podría opcionalmente ponerle el puerto aunque como es el estándar de HTML simplemente lo voy a ignorar y vamos a ver qué pasa Listo, perfecto, me redirigió automáticamente al script de instalación, que es lo que hace WordPress y configurémoslo de una vez. Voy a escoger idioma español y me pide un título. Pongámosle uno. Un nombre de usuario, voy a ponerle más tecnología. Y ya me sugiere una contraseña, que esa debemos apuntarle a un lugar seguro. Pero aquí, como estoy haciendo una prueba, voy a ponerle una muy sencilla. Voy a ponerle galleta. Galleta123, igual que la base de datos, que es algo sumamente inseguro. No lo hagan en casa. Y vamos a poner el correo. Vamos a poner el... El correo de más tecnología. Por si nos quieren escribir. Listo. Vamos a decirle instalar. Y ya está. Accedámoslo. Hemos dicho que el usuario da más tecnología. La contraseña era galleta. 1 2 3. Sí, galleta 1 2 3. Ya tenemos un sitio completamente funcional. ¿Cuánto duramos haciéndolo? Unos cuantos minutos. Esa es la gracia, la ventaja de utilizar contenedores cuyas imágenes ya están hechas y la configuración es sumamente sencillo. Además, hagamos una nueva entrada, ¿qué les parece? Vamos a hacer una nueva. Mi primera publicación. Texto, texto, texto. Vamos a publicarlo. Y vamos a ver la nueva entrada. Listo. Tenemos un sitio funcional completamente. En minutos. Aquí yo les enseñé cómo hacerlo con clic, clic, clic. Porque estamos aprendiendo. Pero puede ser que a futuro ustedes quieran aprender a hacerlo con el intérprete de comandos. Incluso tenemos la opción de hacer un archivo de configuración que podemos pegar aquí haciendo un nuevo stack, o incluso guardándolo en un repositorio git, en GitHub, por ejemplo, lo que nos facilita mucho las cosas. Yo tiendo a hacerlo así, de hecho. Si ustedes quieren aprender a utilizar Docker de la línea de comandos o hacer estos stacks, pongan los comentarios. Si hay suficientes comentarios, con mucho gusto les creamos un nuevo video. Y por supuesto, si tienen preguntas con esto que acabamos de aprender, no duden en escribir un comentario, yo voy a estar leyendo todos los comentarios y respondiéndolos, así que adelante prueben y espero sus comentarios y consultas, nos vemos en el próximo video.